os voy a presentar la coordinación que hemos sacado hoy hoy hemos sacado una bonita serie y me decís luego qué os parece de acuerdo Okay. Right.